¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta clase número 3 titulada Inserción de tipografías. En este apartado voy a explicarle desde los principios básicos donde considera bien importante utilizar la SunSurf que es una, un tipo de tipografía que es muy utilizada a la hora de eh, hacer pues, los diseños eh, que sean específicos y que resalte mucho a la hora de crear eh, las presentaciones, ok, en este apartado te voy a dar algunos consejos, pero quiero que te hagas esta pregunta, es que, ¿cómo sé cuál es la mejor o cuál es la que se adaptaría mejor a mis diseños? estoy hablando de la tipografía, en este caso te voy a dar algunos consejos útiles para que sepas cuál y cuál deberías utilizar, en primera instancia, te voy a hablar de los tres consejos más importantes: es que utilices un máximo de dos tipografías que sean legibles, que el tamaño de la, de la, de la fuente sea consistente. ¿A qué me refiero? A que la utilices en cada uno de tus diseños, en cada una de las diapositivas. ¿Okay? Por ejemplo, en la diapositiva 1 utilizas Montserrat y utilizas otra tipografía para el cuerpo, y en la segunda tipografía utilizas, por ejemplo, Poppins, y no debe de ser así. Okay. utiliza la misma tipografía para cada diapositiva. Okay. Es como decir, tengo uno para todo, ¿no? Tengo un paquete que utilizo para todas las diapositivas. Y su tamaño también que sea legible. O sea, tengo el texto. El texto debe ser, por ejemplo, de 40 y lo vamos a ver aquí con algunos ejercicios. El texto debería ser 40 y el cuerpo, por ejemplo, de unos 20 o 30, este, o 30 puntos, como se dice. Y aquí como tengo un, un, un ejemplo bastante concreto, es que nosotros a la hora de realizar los diseños tenemos un texto legible y hacemos la diferencia con el texto que está eh, relativamente feo, por así decirlo, o mal escrito. ¿no? Y el texto también visible, o sea el cuerpo, ¿no? cómo se está viendo el cuerpo, que sea visible a la hora de, de, de, de presentarlo, que se vea en la audiencia y que se note lo congruente. En cambio, en el segundo que estamos viendo, que es un error eh, de muchas personas a la hora de diseñar sus, sus diapositivas, en el texto le ponen un texto inelegible o sea que tiene una fuente eh, no muy bien diseñada, tiene un, un cuerpo, o sea el texto, o sea lo que va después, tiene poca congruencia con el, con el tema, y además utilizar tipografías es que utilizan tres tipografías o más tipografías y esto es un, una práctica muy mala a la hora de utilizar eh, las tipografías, entonces aquí te estoy considerando algunos algunas eh, algunas tipografías algunas fuentes tipográficas para descargar que la vamos a ver después para darte las, las eh, herramientas las páginas web para instalarlas tenemos como primero Popis que es una tipografía muy legible a la hora de utilizarla igual para títulos, igual Montserrat, igual Rubik, que es una de mis favoritas porque tiene algo eh, grueso en sus letras, es pureza y Rockwell, que sería como títulos más en, llamativos, ¿no? En cambio, el cuerpo, que es ya la segunda base donde vas a escribir tus, tus textos, tus tips, por así decirlo. Yo tengo cinco tips, ¿no? Por así decirlo. Yo utilizo, por ejemplo, mi texto legible que podría ser Open Sans. Y podría combinarse con Monserrat, Poppins, Rubik. En fin, tengo Abadi, tengo Tenorit y Helvetica. Que esto lo vamos a descargar en las siguientes, en las siguientes diapositivas. Bien. Ahora, la Sanseri, ¿por qué es tan conocida? Porque es un tipo de, de tipografía que es la más utilizable. Además, no tiene mucho diseño, ¿vale? Como estamos viendo acá, es una tipografía que utiliza menos eh, contraste. Así que podría decirse que es la más utilizada y la más recomendable. ¿Y dónde podemos conseguirla? Pues en la más famosa biblioteca o banco de tipografías, como decía, como Google Fonts, que es la mejor cita que existe, pues no. Entonces vamos a instalar la mejor tipografía que se adapte a tus necesidades en Google Fonts, en la Font, y un bonus que te daré después. Entonces vámonos a Google Fonts. Vamos. Aquí nos vamos a la búsqueda, buscamos Poppins, Poppins, listo automáticamente va a aparecer obviamente y tenemos que descargar toda la familia ¿no? acá en la parte derecha, parte superior derecha tenemos descargar familia vamos a descargar familia y se va a descargar automáticamente como yo la tengo descargada no hay necesidad, así que lo voy a cerrar por el momento y lo que vamos a hacer es ir a las descargas ¿vale? descargas Acá va a aparecer tu tipografía, en mi caso no las tengo aquí, las tengo en el apartado de mi curso, acá está, de las tipografías más usadas. Entonces lo que no tengo instalado para hacerlo más dinámico es por ejemplo esta no tengo instalada, la Acrylon. Así que le damos clic derecho, le damos eh, vista previa, ¿okay? en la parte superior izquierda tenemos dos, dos, este, dos botones donde dice imprimir y donde dice instalar vamos a donde dice instalar, ¿ok? y nos, nos, da, nos da un aviso que si desea eh, instalar, igual la fuente ya está instalada, igual le damos que sí, y automáticamente se va a instalar. ¿ok? Si tienes PowerPoint eh, o cualquiera de las, de Word, por ejemplo Excel, si lo tienes este abierto, tienes que cerrarlo, ¿vale? tienes que cerrarlo, para, para que la tipografía se inserte automáticamente entonces lo cierro abro abro mi clase para que no confundirme entonces buscamos cómo se llamaba la, la tipografía en mi caso se llama Krillon. entonces colocamos Krillon, un nuevo, un nuevo este, una positiva okay, en blanco, vamos a insertar aquí para texto tenemos texto de ejemplo bien texto de ejemplo Así que buscamos la tipografía. En este caso, como descargamos Poppins, ¿okay? en mi caso descargué, eh, bueno, instalé una que no tenía instalada. Así que igual vamos a poner Poppins para hacer el ejemplo muy bien. Poppins. ¿okay? La que tengo instalada van a ser ExtraVolt, Volt, SemiVolt, semi Light y, y otras más. Entonces buscamos, a ver, Poppins, acá está Poppins. Y aquí les va a aparecer toda la familia tipográfica de Poppins. Va a aparecer acá. No, tenemos Poppins Regular, Poppins Extra Light, Poppins Italic, en fin. Entonces vamos a instalar las que más utilizan, las que más eh, recomendaría por mi parte. Sería este de acá, Extra volt. ¿okay? pero no Italic, sino la normal, la que está acá. Aquí. A ver, acá. Poppins bolt. Opins Black, también es muy, muy importante. Está para resaltar muy bien los textos, ya, que sean legibles. Entonces le ponemos instalar. No la tenía instalada, así que la instalamos. Bien. Cerramos eh, los los, los, eh, los programas que estamos abiertos de Office, para que se instale correctamente. Ok. Volvemos a abrir Vamos a mi clase. ¿Okay? Vamos a Ahí está, bien, poppins le puse, le, le instalé perdón, le instalé poppins black ¿verdad? ahí está, poppins black muy bien, entonces para que sea un texto legible tiene que ser de eh, de tamaño 50 o de un tamaño un poco menor, menor, según el, el contenido que tenga tu diapositiva listo, entonces ya con esto aprendemos a cómo instalar la, la tipografía y lo pueden hacer con cualquiera de los que te he mencionado muy bien, entonces ya, te, ya descargamos para un título ¿okay? vamos a hacerlo mucho mejor entonces, a ver, vamos a hacerlo mucho mejor ahora el cuerpo, podría ser el Bética, Open Sans, Abadi, Tenorit hacemos el mismo ejercicio, que ¿okay? nos vamos a cualquiera de los dos el que más recomiendo es Google Fonts, así que nos vamos a Google Fonts ahí está, vamos a buscar otra tipografía para el cuerpo en este caso vendría a ser, a ver, la que no tengo es Tenorit, por ejemplo. Esa es la que no tengo. Así que <coughs> la desinstalé para volver a instalarla. O sea más, a ver, Tenorit. Tenorit. A ver, en este caso que nos dice, eh, no, no encontramos tu fuente. En este caso, Google Fonts, hay algunas fuentes que no considera que sean legibles ahora utilizarla incluso no la tiene en su biblioteca en su banco de tipografías no los considera eh, pero en cambio podemos buscar también en otras en otros bancos como DaFont eh, DaFont tiene una tipografía bueno muchas tipografías que vemos acá que son este son diseñadas prediseñadas no son prediseñadas y por eso eh, tiene un montón. No es un banco de imágenes más grande. Eh, prediseñadas que acá pues. Como vemos son bastantes. A ver Tenorit Vamos a ver si tiene nuestra tipografía. A ver, no tiene nuestra tipografía. Entonces hay otra opción. Es que busquemos la el nombre de la tipografía. Y encima en después busquemos font. Font download. ¿no? para descargar y aquí nos aparece otro eh, otro enlace, perdón, otra página para para descargar más tipografías, ¿no? Entonces aquí ya está Tenorit, ¿no? Pero hay algo aquí que es que algunas tipografías son de paga y algunas no. Entonces aquí estamos viendo un mensaje de Embato Elements que esta, esta página de Embato es full paga, todo se paga en bato pero hay algunas partecitas donde hacen colaboraciones con otros diseñadores de tipografías para que las tipografías sean gratuitas ¿no? para todo público estamos viendo que tenorit es una tipografía legible para nuestro cuerpo entonces lo vamos a descargar descargar para pc está descargando vamos a guardar eh, yo lo voy a guardar aquí en mis tipografías más usadas a ver, acá está, Tenorita fonts, así se llama la entonces vamos a ver en la carpeta, vamos acá vamos a descargar y extraer aquí todo, si tienes 7 zip también lo puedes hacer, no hay problema muy bien ya está instalada no, está descargada nada más entonces busquemos cuál es la tipografía que descargamos creo que es esta de acá a ver, esta de acá creo que es este de acá. hay algunos errores en cuanto al, al nombre no se coloca como números nada más entonces eh, nos hace eh, que no, sea, no, no, no nos facilite muy bien eh, la hora de instalarlo. entonces creo que es esta así que la vamos a instalar, instalar. tenorita, acá está Tenor regular muy bien, instalamos la tipografía para nuestro cuerpo, recuerden cerrar si está abierto Office cualquiera de las aplicaciones de Office. Cerremos. Volvamos a abrir para que se instale correctamente. Y esta vez vamos a agregar el texto. ¿Ok? El Vamos aquí. Recuerdan eh, colocar un texto. Un texto simple. Ya. Vamos a cambiar el tipo. Letra. Tenorit. Y lo instalé reciente. Entonces esta es la tipografía para nuestro cuerpo. Entonces, vemos aquí una jerarquía que le hablamos en, también en la primera clase, que es la jerarquía de, del contraste, en caso, en caso el, el contraste tipo eh, de tamaño, ¿eh? lo más importante y lo menos importante, pero no considerar lo, más, lo menos importante porque es nuestro texto, entonces es lo, es lo que tenemos como eh, segunda parte más importante. Bueno, ya sí, instalando tipografías un poco más eh, legibles para, para nuestro ojo. ¿Ok? Como vemos acá, es un texto legible. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no te aconsejo de instalar eh, tres tipografías, ¿no? O usar tres tipografías acá en este texto. Recordemos aquí el consejo que te, que te di, que máximo serían dos. ¿Ok? Como máximo, como mínimo es una. Yo utilizo una para todos mis textos, para todos utilizo monserrat y utilizo poppins, la familia de poppins y la familia de monserrat, ¿no? En este caso quería hacértelo así para que se vea un poco más llamativo nuestro texto, ¿no? que no tenga solamente una tipografía, que sea diversa la hora de utilizar la tipografía. Entonces te dejo un bonus, ¿ok? Te dejo un bonus. Este sería font square. Esta página es lo que utilizan las marcas comerciales. ¿ok? Utilizan las marcas comerciales y utilizan porque tienen una infinidad de, de tipografías además de, de este Google Fonts. ¿ya? Y son también prediseñadas, algunas son eh, con estilo este, palo seco también, que es... Este, las, las tipografías sans serif que son palo seco, otras son más elegantes son otro tipo de tipografía. Vemos acá también, por ejemplo, estas de aquí que son parecidas a hecho a mano, no escritas a mano, que son otro tipo de tipografía. Pero lo que estamos viendo es eh, tipografías sans serif, no palo seco. Eh, algunas para textos, por ejemplo, este puede servir para un texto, no aquí pueden ver varias. Eh, tipografías y pueden pasarse todo el día escribiendo la mejor tipografía pero hay algo que hay algo que deberías considerar acá es que cuando le damos aquí a descargar ¿okay? van a ver eh, varias incongruencias en esta página ¿okay? te va a llevar a distintas páginas para que descargues la fuente y eso es lo que no me gusta de una página que te lleve a otros links eh, que podrían estar, por ejemplo, este, con virus o alguna amenaza. ¿no? Como vemos acá, también son textos personalizados eh, de gran calidad para utilizar en nuestros, en nuestros diseños. Bueno, te ojo con esas ideas. Y además de que instales más de Google Fonts que da Fonts. ¿okay? Pero igual te voy a dejar este, aquí el, los enlaces para que los visites. Entonces... Ya con eso nos vamos a la clase número 4. El día lunes lo estaré subiendo. Eh, eh, la clase 4, a ver, vamos a aceptar imágenes, ilustraciones, iconos, que también son recursos, ¿ok? Pero además de eso también tenemos un reto, es que corrijamos los errores comunes hechos en las presentaciones. Eh, más tarde también este, estaré subiendo esto de aquí, que son presentaciones antiguas que tenía. Que eh, no tenía el tipo de fuente correcto, eh, no tenía la configuración del espacio correcto, eh, no utilizaba los fundamentos de diseño y era una presentación eh, menos eficaz que las otras que, que estoy realizando en este curso. ¿okay? Entonces, ese sería tu reto. Parte mía me despido. Así que bendiciones y nos vemos. Chao, chao.